Terminó el préstamo de Eric Castillo con Santos Laguna, y todo indica que el atacante ecuatoriano regresará con Cholos de Tijuana, equipo al que pertenecen sus derechos federativos. El director técnico de Santos Laguna, Guillermo Almada, en entrevista habló de la situación de los jugadores alviveres en el tema contractual y afirmó que la mayoría no tiene inconveniente al respecto, ya que renovaron. Sin embargo, hizo alusión al delantero de Ecuador que llegó a préstamo para la Apertura 2019. Algunos terminaban su préstamo, Castillo y algunos más, pero vamos a analizar: unos de Tijuana que estaba requiriendo de sus servicios para ir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 Dependerá de las ofertas que se llegaran a presentar, aunque ahora con el tema de la pandemia todo se ha silenciado y por el momento no hay propuesta, así que ambos están citados para iniciar trabajos de pretemporada el próximo lunes.